a todos y bienvenidos a A VER SI QUEDAMOS Hoy os traemos uno de estos vídeos que tanto nos gustan Un vídeo random, claro que sí Bueno, el caso es que desde hace dos años Estoy haciendo algunas sesiones de foto Sí, con 33 añazos que tengo. El caso es que yo antaño había estado haciendo algunas sesiones de fotos porque estaba en grupos de teatro, como estudié comunicación, pues también tener un book eh, pues en algunos trabajos, pues estaba bastante bien. Pero vamos, o sea, fueron todas horribles porque era algo bastante amateur. Y bueno, yo era un palo, no me guiaban y yo era un palo y, y era como... <risas> bueno, el caso es que empecé a hacer algunas fotos debido al tema de los cosplays, pero claro, o sea, siempre era Elsa con su postura, o no sé, personajes, eh, pues que yo estudiaba o lo que sea y tenía sus posturas, sus gestos, pero al final pues no era algo natural, bueno natural, no era yo, era un personaje y ya está, no había hecho nada más. Y hace dos años, pues de cara a Halloween, empecé a hablar con un chico, que bueno, la verdad es que hace fotos muy chulas, trata la piel súper bien, me gusta mucho. Y me propuso hacer una sesión de fotos de IT. IT pues más femenina, llevaba un corsé, pues el maquillaje no, o sea, no daba miedo. Aunque bueno, he de reconocer que a veces pongo cara de loca y quedaba muy guays. El caso es que hicimos una sesión de fotos, teníamos una localización a la que no pudimos acceder, descubrimos otra de chiripa, vino mi amiga Sandra a las fotos eh, para estar conmigo y demás. La verdad es que la experiencia fue muy buena, el chico guiaba súper súper bien y me lo pasé muy bien y acabé con agujetas de, de posturas raras. Y estuvieron muy chulas las fotos, salí muy contenta. De hecho, hemos hablado de hacer un par de sesiones más, pero bueno, con todo el tema del COVID, eh, confinamientos varios y demás, estamos además ambos en dos comunidades distintas, entonces ha sido un poco complicado, pero vamos que habrá tiempo de sobra para seguir haciendo cosillas. Bueno, eh, después de eso he hecho algunas sesiones pues, con mi amiga Laura, la famosa Astriel, que no paro de nombrárosla, y con su novio. Bueno, pues es algo que nos gusta simplemente, la, las hacemos entre nosotros y tal, y bueno, pues está bastante guay. A raíz de esas fotos, como que empecé a soltarme a intentar, eh, pues eso, jugar con mis manos, jugar con la mirada, eh, algún gesto y tal, y a sentirme más cómoda. Y entonces, eh, después de hacer estas fotos, que bueno, en la segunda vez que hicimos fotos, la verdad es que la experiencia no fue muy buena, porque tuvimos nada, un problema, que no pudimos llegar a la localización que habíamos pensado por culpa de la gente, y bueno, estábamos un poquillo pesas y bueno, alguna fotillo salió, pero hemos tenido fotos mejores, la verdad. Estamos bastante espesos, la verdad. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Y no estamos nada motivados. Pero bueno, estamos diciendo del de fin de semana que viene volver a hacer fotos. Y ahora bueno vamos a aprovechar, ya que hay una luz estupenda, y hacer alguna fotillo más. Pero vamos... En septiembre, octubre del año pasado, no recuerdo ahora mismo muy bien, un conocido, es fotógrafo, él me había hecho muchas fotos, pues, que sí, de Elsa? De Rapunzel, no sé, de muchos personajes de Mérida, pero nunca me había hecho fotos eh, normales y decidimos hacer una sesión de fotos en, en los Jardines del Príncipe en Aranjuez. Él fue con otro fotógrafo, amigo suyo y me lo pasé súper súper bien me reí muchísimo las fotos salieron muy bonitas quedé muy contenta con el resultado y el haber hecho fotos también pues eso, más de, más de belleza porque las de It no dejaba de ser también un personaje de, de poner cara de, de mala o de loca, de psicópata pues hizo que yo me sintiera más a gusto conmigo misma, más guapa más cómoda no sé, creo que muchísimos tenemos ese problema de, de vernos mal eh, por no ajustarnos a los cánones incluso cuando yo estaba dentro de esos cánones o estaba casi dentro de esos cánones yo no me veía bien y bueno el, el hacer esto ha hecho que que me quiera un poquito más el caso es que tengo otro conocido, es un amigo eh, de Versus Madrid, es un grupo de gente que hace lucha con espadas, con espadas láser, mola muchísimo. Pues el, el creador, el presidente, pues se dedica a hacer fotos de manera amateur, es algo que le gusta, que bueno, pues una manera pues de sacar su creatividad, él sobre todo hace fotos más sensuales, más de, del cuerpo humano, de jugar con las luces y los contrastes para que se vean más las siluetas, un poco ese rollo y algunas veces eh, pues hablamos de, de sus fotos y de la fotografía en general y alguna vez me ha dicho que, que haga alguna foto con él, pero bueno yo lo he ido dejando pasar porque soy así y hasta que el otro día eh, se quedó sin las modelos y dije venga qué narices, porque también iba a ser algo diferente y algo con lo que yo me iba a sentir muy cómoda. Nos fuimos a Rascafría, a un puente, una preciosidad, y estuvimos haciendo fotos, cuatro chicas y un chico. Las chicas íbamos de ninfas, el chico iba de fauno y bueno, espectaculares. Vais a ver fotos sin editar, ¿vale? Para, para que veáis lo bonitas que fueron, eh, lo coordinados que estábamos, bueno, estábamos todos súper cómodos. Y eso hizo muchísimo. Yo llegué con, un, con una energía, un buen rollo, una felicidad por haber estado haciendo esas fotos. No sé, súper, súper contenta. Y bueno, pues es algo de lo que he estado hablando con Obi. Y entonces eh, dije que yo esto tenía que compartirlo y yo quiero que mis amigas pues sientan lo mismo que yo. Y el fin de semana pasado hicimos una pequeña sesión de fotos, nada, o sea, estuvimos como hora y media o algo así. Pues en el campo, estuvimos en casa de campo. Bueno, pues salieron fotos muy bonitas. Estoy muy contenta y sobre todo estoy súper contenta porque mi amiga Sandra era la primera vez que se hacía fotos ella. Sí que es verdad que con cosplay ella se ha hecho fotos pues, de Mérida, de, de Brienne, de tal, no sé, pero no se había hecho ya fotos ella a, a sí misma, ¿no? Y yo estaba súper contenta y emocionada de que ella se estuviera haciendo las fotos, ¿no? Que luego pues veíamos las fotos y, y yo la veía guapísima y me hizo muchísima ilusión, de verdad. Y Estoy súper contenta. Bueno, que no he podido grabar antes, eh, hoy me ha hecho unas cuantas fotillas que han quedado súper bonitas, ya los enseñaré y ahora mismo estamos haciendo fotitos con Sandra, que la estaba mirando ahora, que os enseñaré un poquillo que es la primera vez que posa. Y pues bueno, pues eh, ella se siente ahora mismo elfa de elfa del bosque y me encanta. <risa> uh, que me escojo A <risa> ver, y después la rama y luego te digo. Creo que estoy enfocada ahora mismo, hemos estado haciendo unas fotos juntas que la verdad es que han quedado muy bonitas. Ahora mismo está aprovechando Sandra para hacer unas fotos en un árbol. Estoy súper contenta porque es la primera vez que Sandra se hace fotos y está saliendo muy guapa. Y nada, pues ahora seguramente hagamos también unas fotitos ahí juntas a ver si lo puedo grabar. Porque bueno, me tengo que quedar sin la cámara y, y nadie estaba grabando. Entonces, lo que os estaba diciendo antes, básicamente, quería compartir esto con vosotros, porque bueno, es una experiencia, es algo diferente, algo nuevo para mí, que está haciendo que, que yo me suelte, que está haciendo que yo me sienta mejor, que no me critique tanto, que me vea con mejores ojos. Y no sé, es una experiencia muy bonita y que si tenéis la oportunidad en algún momento de vuestra vida de, de haceros alguna sesión de fotos, no la perdáis, no la perdáis porque es bonito, es un recuerdo y no sé... La verdad es que las experiencias que he estado teniendo han sido bastante positivas. Ojo, siempre que yo veo una sesión de fotos con alguien que no conozco, siempre voy acompañada, siempre digo a dónde voy a ir, ¿vale? Eh, tener cuidado, pero esto pasa con fotos y pasa con cualquier otra cosa, ¿vale? Pero bueno, quería hacer hincapié. Pero vamos, yo tengo la suerte de encontrarme con gente estupendísima y estoy pues muy contenta. Nos encantaría que nos dijerais por comentarios si os habéis hecho alguna sesión de fotos, de qué temática, si sois fotógrafos, eh, contadnos vuestras experiencias, pues alguna experiencia divertida o alguna cosilla así que os haya pasado. Estaría bastante curioso leeros y, y bueno, por cierto, lo más seguro es que en dos semanas haga otra sesión. Yo que me aburro, parece ser. No, en serio. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Por cierto, durante todo este mes estamos subiendo todos los días recomendaciones musicales del colectivo LGTB para ampliar vuestros horizontes. Y me parece que está súper interesante. Todo esto está en Instagram, ¿vale? O sea que os dejamos, como siempre, en nuestras redes sociales abajo y os recomendamos eso, que este mes estéis echando ahí el ojillo porque os va a gustar. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.